Hoy tenemos en el New segunda parte. A ver, Adam, ¿me puedes explicar qué función juegas ahí en esa escuela? Normalmente yo soy el segundo al frente de la escuela. Aquí, como pueden ver, estamos haciendo un grupo básico de técnica que son esenciales en el programa para hacer esto view, son la base de, de la mayor parte de las técnicas que tienen a esperar en el futuro los muchachos, ahí se ven muchos principios básicos como el tema de agarre, el tema de bloque, y sobre todo luchaciones para poder escapar de un enemigo que tenga a agarrarte, etcétera, en el caso de cada cual. Bueno ahí yo veo mucha juventud, y yo me pregunto ¿dónde están los adultos mayores? A ver, el tema de los adultos mayores es más complicado, eh, el adulto mayor generalmente trabaja y cuando llega no tiene tiempo para, para poderse entrenar, pero se sí de las edades. Pero bueno, y si yo busco dos o tres adultos mayores, ¿usted es capaz de, de darnos entrenamiento? ¿Nosotros también? ¿Y habrá alguna posibilidad de que me pase un hueso? No sé. Bueno, eso depende del calcio que tengas tú generalmente, pero sí sí le puede dar entrenamiento. Ya, nosotros vamos a buscar unas cuantas señoras mayores para presentarnos allí y usted nos ayuda. Vale, puede ser. Claro que sí, todo es voluntad. Oye, ma, mira, ¿no pudiera hacer en contacto con la naturaleza los entrenamientos? Sí, como que no, podemos entrar la semana que viene todos en el campo, que es sí. mucho más saludable. Perfecto, sí. nos encontraremos entonces.